Mira Violeta, vas a conocer a Isabel y a Rita, que son dos burritas muy mayores que hemos rescatado y son felices juntas aquí en el santuario. Ella es Isabel y ella llegó hace dos años, creo, y tenía un montón de problemas en la piel y se iban a deshacer de ella porque era muy mayor, ¿verdad? Era... Que no te quería de toda una vida se deshacían de ella. Y aquí vino y fue feliz, como tú. Y aquí Rita, que no para de comer, Rita. Rita lleva muchos más años. Rita vino en 2013 con su hijo Hansel y Martin, que era el papá de Hansel. Y ahora... Y ahora es muy feliz aquí con su amiga. Ha tenido otras amigas, pero eran muy mayores también y han muerto porque han pasado muchos años pero ahora ellas es... Es luna y es una yeguita también muy mayor que vino con un problema, no es como el tuyo, pero era un problema muy, muy grave porque tenía un corte aquí debajo del casco de esta, de esta piernecita y no le podían ayudar y no podían dar ni nada. Y un caballo, cuando está así de mal, pues normalmente, si no tiene nadie que cuide de ella. Pues, pues lo llevan al matadero y nosotros decidimos dar una oportunidad ¿Eh? <risa> y ahora es muy feliz aquí ella vino en 2017 no, en 2018 va a hacer 5 años y estuvo mucho más tiempo que tú en el hospital ella estuvo 6 meses y al final conseguimos que pudiera caminar y ahora... Vamos a conocer a Sabanero. Sabanero es, es, es un poquito cascarrabia, pero es un encantador. Es un abuelito que vino con un montón de problemas de articulación y al que estamos ayudando cada día. Sus articulaciones estaban peor que las tuyas. ¿Mm? Él también ha llevado un poco de todo. Hemos tenido que hacer un montón de cosas. Y a diario recibe un montón de cuidados. Y gracias a eso puede vivir. Vive a su manera. Quiero decir, no corre con los demás. Se da sus carbitas de abuelito mmm, artrósico. Y eso lo hace muy feliz. Como a ti con tus ferulitas, que no caminas mucho. <risa> Pero qué tienes ahí tus cositas. Vamos a ver si nos quiere saludar. Hola, sabanero. ¿Cómo estás? Uy, le, le hemos pillado comiendo. Y ahora vamos a conocer a Zara. A Zara es. ¿eh? La yeguita. Súper simpática. Muy, muy tímida. Me presenta Violeta. ¿Qué le pasa? Y ella llegó con unos tumores en la cola y en la zona anogenital ¿sí? que le provocaba un montón de que provocaba que no pudiera hacer caquita, ¿sí? y estaba con cólicos, constantemente se iba a morir le dieron cinco cólicos en muy poco tiempo y la iban a, a sacrificar y su veterinaria que también era nuestra veterinaria Pero aquí se los podemos dar porque creemos que <risa> es, muy, muy tímida, ¿eh? es, encante, es muy tímida, Es un encanto pero es muy Bueno, pues oye, pasamos a Hipatia. Hipatia es toda una abuela. Ella sí que es una abuela, de verdad. Hola, vale, Hipatia. Ella tiene 40 años. Pero bueno, mira, la puedes ver ahí cómo se va también la iban a matar ya no le servía para nada pensaba que era demasiado mayor y conseguimos salvarla